En el vídeo anterior vimos cómo se podían acceder a los elementos utilizando la notación de corchetes. Sin embargo, esa forma de actuar es lo que se llama azúcar sintáctico, que es una manera fácil que tiene NumPy de acceder a los elementos. Sin embargo, Python es un lenguaje orientado a objetos y todo lo tiene que hacer con funciones y con métodos. Bueno, pues resulta que cuando escribimos los, cor los corchetes, en realidad está llamando a estos métodos que tenemos aquí. Vamos a verlo. Aquí tenemos un array que ya hemos creado, que son cinco elementos enteros. Si queremos acceder al primer elemento, pues sabemos que tenemos que escribir esto. Sin embargo, también se puede acceder con el método it. Y aquí escribimos... Pues el número que queramos, por ejemplo, el 0. Y vemos que tenemos exactamente lo mismo. Así que podemos acceder a los métodos utilizando la actuación de corchetes o el método IT. Vamos a ver cómo se puede acceder, por ejemplo, al último elemento. Pues el último elemento es menos 1, nos tiene que dar 55. O al que está en la posición número 3, que entonces sabemos que tenemos que escribir un 2. Y ahora vamos a ver cómo se hace esto que en NumPy también se puede hacer de esta forma, que es asignar, utilizando corchetes, un nuevo valor a uno de las posiciones del array. Vemos que lo hemos cambiado. Bueno, pues esta es una forma muy cómoda de actuar, sin embargo, vamos a ver otra. Vamos a volver a escribir el array, borramos esto, y para cambiar, ...el valor de un elemento... ...tenemos que utilizar el método... ...itenset... ...perdón... Item set. ...y aquí le tenemos que decir... ...el elemento que queremos modificar... ...si es el de la tercera posición... ...por ejemplo el 33... ...pues le decimos el de la segunda posición... ...o el número 2... ...para la tercera posición... ...y aquí le escribimos el número por el que lo queremos cambiar... ...no devuelve nada... ...pero si miramos... Vemos que lo ha cambiado y ahora vamos a escribirlo nuevamente utilizando corchetes y lo vamos a poner tal como estaba. Ahora lo hacemos con la notación más corta, con el azúcar sintáctico y vamos a volver a escribir 33 que era tal como estaba al principio escrito todo.